Matizado por diversas posiciones, enfrentados en declaraciones y afirmaciones, es la realidad que vive actualmente el Partido de la Liberación Dominicana. La situación ha tomado otro matiz luego de la rueda de prensa del pasado lunes del Comité Político, encabezado por el secretario general Reinaldo Pared Pérez, acusando de beligerantes a la fracción de Leonel Fernández. La respuesta de los leonelistas no se hizo esperar, pues ayer martes en medio de rueda de prensa negaron las afirmaciones de Reinaldo Pared y ratificaron el compromiso en defensa de la Constitución y su posición ante posible reforma constitucional. Realmente la situación está tranquila, nosotros estamos tranquilos los dirigentes del equipo de Leonel Fernández porque estamos totalmente convencidos...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 Ante esta realidad, los rumores de posible introducción del proyecto de reforma a la Constitución toman fuerza en las últimas horas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.